Hola, aquí Antonio Herrero. Hay una idea muy extendida que dice que aquí en España las pequeñas empresas que se montan las fundan emprendedores que arriesgan sus ahorros para conseguir ganancias con el negocio. Pero la cruda realidad es que los motivos por los cuales se fundan los negocios son muy diversos y más del 90% nada tiene que ver con el emprendimiento. Hoy día los negocios los fundan gente que de repente se han quedado sin trabajo y después de agotar el paro no les queda más remedio que montar su propio negocio. También están proliferando las empresas que obligan a sus empleados a hacerse autónomos para conseguir el trabajo, lo que se llaman falsos autónomos, como las empresas de reparto de comida a domicilio, por ejemplo. Luego hay gente muy preparada técnicamente, contables, abogados, electricistas, informáticos, diseñadores, etc., que creen que porque son excelentes en su trabajo, eso les capacita para llevar un negocio y cuando lo abren se dan cuenta de que no es tan fácil como ellos pensaron en un principio. Otra idea bastante arraigada en España es la del sacrificio del dueño del negocio. Se cree que el jefe siempre ha de ser el primero en llegar, al trabajo y el último en irse, que el ojo del amo engorda al caballo, que cuando el gato no está los ratones bailan, que los autónomos no pueden ni ponerse enfermos, que el jefe ha de dar ejemplo y es el que más tiene que trabajar y muchas otras falsas ideas similares que indican erróneamente cómo ha de ser un negocio. Todas estas ideas las tenemos asumidas y las damos por buenas y ciertas como la vida misma. Al fin y al cabo, es lo que vemos cada día. Sin embargo, se está produciendo una nueva corriente en el mundo de la pequeña empresa de gente que monta sus negocios y en muy poco tiempo crecen de forma espectacular y sus negocios funcionan como un reloj suizo. Se trata en su mayoría de gente entre 25 y 35 años de edad, normalmente con idiomas, que en su mayoría han tenido acceso a estudios fuera de nuestro país y que normalmente antes de montar sus negocios han pasado una temporada trabajando para grandes multinacionales. Estos jóvenes han comprendido que se puede tener un negocio que te proporcione ingresos sin tener que trabajar en él. También cómo ha de trabajar una empresa y que la forma de dirigir los negocios en una gran empresa con las herramientas que tenemos al alcance hoy día a precios muy pero que muy asequibles, herramientas por las que algunos empresarios hubieran matados unos en el siglo pasado por tener acceso a ellas, es totalmente extrapolable a la pequeña empresa incluso a la microempresa. Al hablar idiomas tienen acceso a la información que se publica al respecto en otros países más avanzados que nosotros en ciertos sectores, casi todos diría yo. Muchos de ellos incluso se dedican a viajar por el mundo mientras sus empresas les generan los ingresos necesarios para mantener su estilo de vida. El denominador común de estos negocios es que, al igual que las grandes compañías, tienen implementado un sistema. Un sistema tiene la capacidad de convertir un pequeño negocio en una empresa increíblemente efectiva y de convertir a su dueño en una persona libre. La implantación de un sistema es un proceso paso a paso que puede ser implementado por cualquier dueño de una PyME, sea de lo que sea esta PyME. Para ello deberás trabajar sobre tu negocio y no en él. Liberar parte del tiempo que dedicas a la producción para dedicarlo a la administración o gestión del negocio. También has de tener en cuenta que no es magia. Las varitas mágicas no existen y que no estará listo en un par de días. El primer paso es entender qué es un negocio. Un negocio no es un trabajo a donde ir cada día a dedicar tu jornada laboral como si estuvieras trabajando para otro. Y también qué se necesita para hacer que funcione. El segundo paso, y quizá el más importante, es cambiar tu paradigma sobre el trabajo. Tu forma de pensar, tu mindset, como se dice ahora. Deberás dejar a un lado tu mentalidad de empleado o de técnico, el ejecutor de la producción, y adquirir mentalidad empresarial. Mente de empresario dueño de una empresa con un sistema trabajando para ti. Normalmente, este proceso de cambiar de mentalidad es lo más complicado y es, con diferencia, la causa más común del fracaso de las pequeñas empresas. Las empresas están formadas por personas, y en los pequeños negocios sobre todo, reflejan la personalidad de sus dueños. Si eres desordenado, tu empresa será desordenada. Si tu forma de pensar es limitada, eso mismo le sucederá a tu negocio. Si eres reacio al cambio, tu empresa nunca jamás te dará los resultados que deseas. Para cambiar la forma de hacer como lo hacías hasta ahora, a otra nueva forma de hacer, antes deberás conocer qué has de hacer, cómo lo has de hacer y cuándo lo has de hacer para ser más eficaz y eficiente. La respuesta a esas preguntas es lo que yo resuelvo en mis formaciones y asesorías. En ellas te doy herramientas y metodologías para que sean los cimientos de tu sistema. Piensa que el mayor problema de la gran mayoría de los propietarios de las empresas españolas y de otros países también es que no saben que no saben. Así que, si debes cambiar algo en tu negocio, mentalízate de que antes de que ese cambio se produzca, deberás cambiar tu forma de pensar primero, si no, nada va a suceder. Seguirás igual pensando que tu negocio no funciona por culpa del gobierno, del clima, de la economía, de las crisis o de otras 100.000 cosas que se te ocurrirán. Nunca pensarás que el culpable eres tú porque tu negocio refleja estrictamente tu forma de pensar. El verdadero cambio de paradigma es que el propietario del negocio deberá trabajar sobre el negocio y no en el negocio. Centrarte en aprender qué se ha de hacer para que el negocio funcione y no en hacer el trabajo en él. Si no aprendes a pensar y a actuar de forma diferente, nada cambiará. Te has de enfocar en trabajar más inteligentemente y no en trabajar más duro. Gracias.